¿Qué tal, mis amados? Qué placer, qué gusto de que estén nuevamente con nosotros, con sus Así amigos. Así es, Elida. Y Rafael Cabase. Así es, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, gracias por decidir ver estos videos, que son de suma importancia. Así es. Bienvenidos a RafaelidaTV.com Y... Bienvenidos al espacio de Hoy Oramos en RafaelidaTV.com. Y siempre usted está viendo ahí, puede regalarnos un me gusta y suscribirse también y compartirlo. Así es, háganlo, ya muchas personas lo han hecho. Eh, debemos de decirles que por la gracia de Dios, nada Así más señor. Gracias, Señor. Pues Gracias. No gracia, su no misericordia que es grande. Este mes ha sido extraordinario, el que estamos, ahorita que estamos grabando, que ya estamos acá, prácticamente finalizando el mes. Así es. Eh, ha sido extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Que sí. le, le damos... Nos da gusto que haya gustado. Claro, claro que la sí. La parte número 2 de este eh, espacio, de este programa del tema de hoy, que ahora es la parte... Así número es, tres. número tres, yo decidí hoy vivir en paz. Y fíjate, qué interesante es esto. Y eso muy interesante. A, a, a, analizando esta situación. Así es. Cuando uno decide, ¿verdad? Pues, es escribimos muy ahí yo decidí hoy. Yo decidí hoy. hoy, hoy. ¿Qué? Vivir en paz. Como Así que yo es, decidí... Correcto. También... El, ser feliz Ser hoy, feliz, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué importante es tomar decisiones en, en la vida? Muy importante. Y la, la decisión de querer vivir en paz conlleva algunas cositas de nuestra parte. Claro, claro que sí. Le pedimos a Dios, obviamente, que, que Él nos bendiga. Que nos dé la, la Para sabiduría. que nos dé la paz, la tranquilidad y todo eso. Así es. Pero así también. Es. Dios me dice Oh, pero Rebel Si vas a hacer alguna actividad Tómame en cuenta Claro, sí, sí porque, porque si no después me va a estar pidiendo Que te bendiga En lo que no me pediste Y cometiste los errores tú Exacto, sí porque verdaderamente que a él siempre tenemos que ponerlo en, en primer lugar. primerísimo lugar de todas las cosas que, que, que vayamos a hacer uh -huh. porque de él de él viene eh, la sabiduría eh, uh -huh. él, él nos da la vida nos da la salud nos da nos, la, nos la da fortaleza todo. nos da todo entonces gracias señor gracias padre porque nos das esta oportunidad de poder transmitir a través de estos medios estos mensajes Mira, últimamente por aquí en el área donde vivimos nosotros uh -huh. Y aquí en Texas sobre todo Ha habido inundaciones, ha habido eh, problemas eh, por los, la cuestión de los climas y todo eso Sí, así eh, es Es más, ahorita no sé si vayan a escuchar algunos truenos por aquí eh, Bueno, es que así está el clima Estamos climas. en lluvia <risas> eh, Así es Pero yo, yo recuerdo que las noticias uh -huh. dicen que tengan cuidado de no pasar cuando hay mucha agua en la calle. Sí. Porque no saben qué profundidad tiene. Uh -huh. Y ha sucedido que hay gente que tiene que salir de sus coches, los carros, sus automóviles, sí, sí, nadando uh -huh. porque se quedaron uh hundidos allí. Se quedaron okay. mudidos, así ¿Qué es. pasó? Se dice no cruces, no cruces. Entonces, no cuando nosotros nos vamos por nuestra negligencia a hacer sí. las cosas, no, no, o sea, Dios mío, ¿por qué no me ayudaste? No me nada. No ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que yo no te ayudé? Si yo te puse un anuncio ahí, que no pasara, pues tú pasaste. Si sí, todas las advertencias y recomendaciones Es para, para bien de uno para, mismo. Para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué sucede? Cuando por sus propias pistolas, como se dicen allá en el rancho. Yo hago las cosas pues No culpemos a Dios ¿Por qué claro, no? Claro, ¿verdad? Hasta hay una, una, una anécdota Un cuento ¿no? que se dice De aquella persona que precisamente Hablando de la, del agua eh, Que le dijeron salte porque Viene un tormentón tremendo No, claro. Dios, Dios, Dios me ayuda Una inundación tremenda Pero Una inundación, sí Y, y pues pasar y, no, no, Dios me ayuda yo, yo creo que, en Dios, yo, yo Dios, creo mucho en Dios no, no, Que Dios viniera a ayudar Y eh, se vino la tormenta Y el agua empezó a subir Pasaron una lanchita por allí En un bote o, No sé cómo le llegan en tu país y Ya estaba arriba de la, del techo de la casa Y eh, pues el hombre dijo no Dios me ayuda, no, no, no tengo ningún problema Siguen ustedes recogiendo a los que no tienen fe Bueno Total, el agua subió Subió, subió, subió Y él tuvo que subirse al techo uh -huh. Pasó un helicóptero y le dice... hey, ¡Vente! No, Dios me ayuda, no hay problema... ¡Van a buscar a los que no tienen fe! Y total el hombre se ahogó... Y cuando llega ya... Es un cuento, obviamente, ¿no? Pedro, ¿verdad? Y le dice... ¡Oye, qué pasó! ¿Dónde está Dios? Le voy a reclamar porque yo me ahogué... ¡Oye, espera, espera, espera! Le dice... En San Pedro, ¿verdad? ¿Acaso no, no te avisaron que, que, que te salías? Pues sí, pero yo estaba confiando el Señor. ¿Y acaso no fueron después en una lanchita por ahí? Y decirte, vente porque la cosa viene Viene fuerte. Pues sí. ¿Y acaso no fue ya por último un helicóptero y que, que, te quisimos rescatar? Y no quisiste. Y no quisiste. Entonces, ¿por qué quieres hablar con Dios? Por desobediente, te pasó lo que te pasó y ya estás acá. Bueno, ojalá pues que estuviera sí. allá. <risa> okay. ok, entonces, okay. cuidado. Así es. ¿Quieres vivir en paz? ¿Sí? ¿De verdad? Lo decides hoy, de querer vivir en paz. ¿Qué vas a hacer para salir en paz? Exacto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en primer lugar, tienes que depender de Dios. Claro que sí. Y en segundísimo lugar Y no hay un tercero Obedécele por la palabra Por la palabra, así es Si tú te ajustas a la palabra de Dios eh, Ojo uh -huh. Y lo pones a él en primer lugar Siempre, siempre, siempre, siempre. No se necesita de un tercer paso Con eso dos vas a tener Así para, es Ahora el tercer paso sería, bueno, ser prudente en todo lo que estás haciendo. Claro, que siempre sí. tomando en cuenta a Dios. Así es. Para que no vayas a salir después, ay Dios mío, ¿por qué no me ayudaste? Te mandé las ayudas. Te mandé, pero no. Pero quisiste. no supiste obedecer o no quisiste creer. Así es. Y, y te pasa lo que está pasando. Exacto. Ok. Entonces, yéndonos al tema. Yo decidí hoy vivir uh -huh. en paz en la parte número 3. Así es. Y aquí surge una gran pregunta. La pregunta, la pregunta de hoy, ¿cuáles son los enemigos de la paz? ¿Cuáles son los Se enemigos de la paz? ¿Usted? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles crees que, que sean los enemigos de la paz? Estamos hablando de la paz interior. Estamos hablando de esa paz que tú La puedes tener en tu espíritu. hogar, en tu familia, cuando tú dices, en tu entorno. Uh -huh. Y por qué no hasta en tu país. Pero, pero siempre principia con uno. Uh -huh. Principia siempre con el yo. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien con ella. Y si yo pero no estoy bien, es. no puedo estar con los demás. Exacto. ¿Por qué? Porque todo empieza con yo, conmigo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo ¿Sí? conmigo? ¿Sí? Ok, entonces vamos a seguir Porque si yo estoy bien uh -huh, Voy uh -huh. a estar bien con ella Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy bien con Dios Entonces si yo estoy bien con Dios Quiere decir que yo tengo paz interior Entonces Tengo paz con, con mi mujer Y tengo paz contigo y por eso te queremos compartir ahora esa Así tercera parte es. para que pueda en alguna forma, en alguna manera Dios obrar una vida una situación bien especial y bien bonita en tu vida. Claro, que te o sea, de tal forma que hasta compartas con tus amistades y familiares pues, este material. Claro que sí, es muy importante. Entonces, tratando de dar una respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los enemigos de la paz? Uh -huh. Ok. Aquí te, te vamos a enumerar algunos poquitos de los muchos que hay de los enemigos. Así es. Estos son solo algunos de ellos. Primero, la falta de comunicación. Dos, la falta de respeto. Tres, la intolerancia. Cuatro, la violencia. Quinto, la injusticia. Justicia Seis, el estrés Siete, el culparse El uno al otro y hay mucho más Sí Entonces, volviendo un poquito La falta de comunicación Si yo no me puedo comunicar con ella Pues cómo vamos sí. a estar en paz Si yo no la respeto Y ella no me respeta No, no respetamos mutuamente Pues pues ya andamos en un problema Claro, claro Y luego si agregamos los otros detallitos De la violencia Y, y todo el dejen bueno, déjenme ponérselo nuevamente la, la falta de respeto La, la intolerancia uh -huh. Si yo me, me altero O ella se altera Si ella es violenta, o yo soy violento La injusticia, que no somos justos Ni siquiera con nosotros mismos Además de eso, el estrés, el estrés. Ay, que parece que es de tres Ok Ok uh -huh. O de estarse culpando el uno al otro No es que tú dijiste, no es que yo dije no, o, Oye Y se arma <risa> Entonces Eso rompe la comunicación Claro hay el, la paz. hay el enojo, hay la ira Hay la desconfianza Y vienen un montón de De, de, situaciones, de situaciones, situaciones Que, que no tienen para qué estar en tu vida Ni en mi vida, ni en la vida de nadie Por eso no hay la paz No hay la paz por eso, precisamente nomás por eso no, no hay la paz y esto Exactamente. No, no no no no el listón está mira tremendo y nomás tenemos otros poquitos más así es estos son algunos de ellos el siguiente es el miedo la inseguridad la depresión la duda la indecisión la frustración Etcétera, etcétera Y ahí tú pones todos los que quieras O pones el que te, te está pasando a ti Pero cuando hablamos aquí del miedo, de la inseguridad La depresión Es que todos esos van Como cadenitas se van, sí, sí, eh, se van eh, Haciendo enlazando son Y viene la duda Y viene la indecisión Y viene luego la frustración Sí oh, ¿Por qué? Porque fuiste haciendo un cadenón tremendo como es que usan los barcos cuando avientan el ancla esos barcos grandotes que son las cadenonas pero enormes inmensas entonces mi amado, Así mi es. amada esto Así es lo que es. acontece por la, o lo, la por las razones que se pierde la paz, sí, interior, la paz interior y se pierde la paz en el matrimonio Exacto. y se pierde la paz en la familia y se pierde la paz por todos lados sí, entonces, definitivamente sí. Y esto ese tema lo podemos seguir haciendo capítulos como si fuera una novela, uh -huh. más capítulos y más capítulos, hablando de lo mismo, pero todo va a depender, uno, tu relación personal con el Altísimo, así es. ¿Tu relación? Con las Sagradas Escrituras, la palabra. Entre más lees, más sabes, más entiendes, más comprendes, Dios te habla más, ya aprendiste más, y corregiste más tu vida. Amén, así es. Y al estar en paz con Dios, y al estar en el entendimiento de la palabra, eso te va a ayudar tremendamente en tu vida, con tu relación familiar. Uh -huh. Empezando con tu compañero o compañera es. Que espero que no sea compañero o compañera Sino que sea tu esposa ¿Tu o tu esposo Claro, de así debe ser No eso de que es mi pareja No, no, no Es tu esposa o es tu esposo claro. Eso de parejita O si no son novios Y si son novios, cuídense No andarse acosando antes de tiempo así No les es. vaya a anochecer por ahí Cuando sí. todavía no es de noche Cásense ¿verdad? mejor Sí, claro, y así no, no, no tiene ningún problema entonces, mi amado, mi amada Dime, ¿qué prefieres tú? ¿Una verdad amarga? ¿O te gustaría mejor una mentira endulzada? Allá en mi rancho Había unas manzanas que les pudían de, de, de caramelo, de dulce Y le decíamos las chorreadas no sé, en tu país sí... Y... Así, así le decían. ¿no? ¿Sí? les dice, no sé. Entonces te mordías tú y estaba cristalizada esa... esa, esa manzana. Ese es, esa, es, esa azúcar. O el azúcar sí. Y hasta tronaba haciendo las mordidas. Pero la manzana sabía deliciosa junto con el dulcito. Así es. Pero aunque Pero, se endulce como la chorreadita, ¿verdad? O sea, esa manzana, es, es, es, es, esa fruta así, cubierta de, de, de dulce, no es de ser una mentira más que las verdades a veces son muy amargas. Son amargas. Pero son las verdades. Así es. Las verdades que tenemos aquí en, en las Sagradas Escrituras a veces son muy amargas. Uh -huh. pero son Para verdades. nuestro palabra. Pero son verdades. Son una dulzura tremenda uh -huh. cuando las entendemos en el Señor. ¿Por qué? Así. Porque nos dan la paz, nos dan la confianza, nos dan la fe, la seguridad y todo lo que tú quieres y gustes. Entonces, es. Por más endulzar que sea una mentira, no deja de ser una mentira. Claro. Entonces, a, así es, mi amado mi amada, la situación en, con respecto a la paz, esa paz con la que tú quieres vivir. Así es. Para poder vivir esa, esa paz, tiene que salir de aquí, de adentro. Amén, así es. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice en Juan... Mi, mi paso, paso de, te dejo, mi paso, mi paso, de. paso te doy. Y dice, y yo no la doy yo, como la da el mundo. No tienes es. que ir a la palabra para poderlo entender. ¿Me explico? Entonces, si no queremos la paz de Dios, tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Amén, así es. ¿No hay otra forma? No hay otra forma. No hay Entonces, otra forma. tú quieres vivir en paz contigo mismo. Quieres vivir en paz con tu esposo, con tu esposa. Quieres vivir en paz con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con, con tus primos, hermanos, y todos los demás, la gente la, que toda, te rodea. toda la parentela. Si tú estás bien, va a estar bien con todos. Amén, así es. Pero si tú eres de los que no te pueden ni hablar, ay, oh, Dios mío, pues quién quiere que te, te estés dando el abrazo ahí, sí, sí. No te aguantas ni solo o sola. Sí, no, no, no. Es uh, entonces. Tremendo. La paz empieza con uno mismo. Amén. Con uno mismo. Si tú no tienes paz interior, ya estás en un conflicto y estás en un problema. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Así ¿Buscar es. Buscar más de Dios. Buscar, buscar del Señor. Y, y yo quiero. Eh, Subrayar aquí, uh -huh, hija uh -huh, ¿sí? Que nosotros no estamos hablando De ninguna religión en particular No, no, claro que no Sino de una relación de personal una relación Que tú personal. puedes tener con el Altísimo Con el Altísimo A través de Cristo Jesús También, así es. No hay sí. otro camino Jesús lo dice, ahí mismo en Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino, lo dice el Señor uh -huh. Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie, nadie va a ir a, ir a, ir a, ir a, ir a mi Padre Si no es por medio de mí entonces, si tú quieres andarle buscando por otros rumbos, vas, vas equivocado, vas equivocada. Sí, así es. La vida lo declara y tienes que creerlo y si no, entonces vive tu vida como quieras, pero pues no culpes a Dios para nada. ¿Por qué? Porque no quieres estar de acuerdo con lo que la escritura sí sí, y dice Sí, ahí en Isaías 43 dice, dice vosotros sois mis testigos, dice Jehová, uh -huh. y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis uh -huh. que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ningún Dios, ni lo será después de mí. O sea, Dios es eterno, de la eternidad o a sea, la eternidad. Eh, Amén, así es. O sea, para donde lo busques. Es, es como una esfera, no, no, no tiene ninguna punta. Una esfera es, es, es, es, no tiene un lado en sí. Porque es una, es una esfera, no, no, no, tiene, no es como un cuadrado. Sí. O un cubo, ¿verdad? Ese tiene puntas. O, de, o tiene esquinas. Uh -huh. La esfera no, no tiene ninguna. Es una, so, un, sí. una sola bola, por así decirlo. Entonces, así es. Dios es infinito. Y es de la eternidad. Es el principio y, el, y el, el, es el, el alfa y el omega. Así el, principio el principio fin. y el fin. Yo, yo Jehová, vuelvo a ser. Y fuera de mí, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Uh -huh. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano se libre. Lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Él es el todo. El todo. Él es el poderoso. Así, es. Así que. Así es. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, algo más que, que les queremos compartir de qué es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Ok.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 entonces dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Ok, aquí estás diciendo, mira, yeah. sí pides, pero pides mal. Pides mal. Porque te estás queriendo nada más gozar tú solo o nada más para... Tu deleite. Tu, tu propio deleite. ¿Por qué? Porque estás codiciando, estás matando, estás haciendo envidias, estás uh, haciendo cosas indebidas e imprudentes delante de Dios. Uh -huh. Así es.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 O oh, almas adultas, dice uh -huh. No sabes que la amistad del mundo es la amistad, contra Dios. es la amistad contra Dios Por eso, tenemos que tener mucho cuidado quién es en nuestro entorno uh -huh. O sea, uh -huh. las amistades, los familiares quienes están allí Que están totalmente Fuera de los caminos de Dios Exacto Mire A veces aquí en, en, en Estados Unidos Vemos cada escena En las noticias Que se queda uno ¡Wow! El problema es que Esas noticias pasan Y son como una llave Para que mucha gente las abra Sí Les digo la última noticia Que estábamos viendo aquí Que yo me pregunté A mí mismo Me dije señor ¿Qué es esto? Dándolo como una nota. Pero haciendo las entrevistas a, a personas que se están dedicando a la pornografía triple X. Así es. Totalmente. Que porque fuera, ahí hay buen dinero. Fuera de orden ya, totalmente. Y pues pasando como Entonces, si fuera la gran cosa la noticia. Sí. En lugar de poner las 3 X a, a, la, a la nota esa, y no, la estaban haciendo y, y como, no. como algo bueno. Sí, no pasa nada, pues oye. No, no. Las chicas no necesitan este tipo de publicidad, de anuncios o, o, o de, de, de información. De, eh, sí. Por eso los medios Se están promoviendo o desinforman o malforman. Así es. Este último correo que acabo de ver Antes de empezar ya aquí en vivo nosotros ese desde allá de Ecuador sí. Ella me está escribiendo De la parte donde pasó más grande El desastre por allá uh -huh. en, en Ecuador Que Dios bendiga a la gente que está allá Y que todos los supla. que han tenido a Alguien que ha fallecido Que el Señor les dé la paz Que Él puede sí, dar solamente en los que están heridos pues que, que señor, el Señor eh, los sane, Así ¿verdad? Es. Y los que ya se fueron, ya no podemos hacer nada por ellos, porque ya se fueron. No. Ya por más que pudiéramos que querer orar, ya no podemos revertir eso. Pero Dios va a tener su, su, su, su santo juicio Así aquel es. día. Entonces. Así es, amén. Que quieren tumbar su casita. Y ella dice que, pues no está para que la tumben, pero el gobierno quiere tumbarla. Quiere tumbarla. ¿Por qué? Porque fue un desastre tremendo por allá. Ok. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Vamos para allá o vamos para qué o para dónde vamos? ¿Cómo podemos vivir en paz uh -huh. si no hacemos las cosas correctas y, y las bien debidas? Uh -huh. Correcto. En México, pues ahora con el asunto de la marihuana, pues, hace otra de legal y que sea para uso recreativo. Sí. ¿Cuándo se ha necesitado la droga para que, que te puedas recrear? Recreate en el Señor. Exacto. No, no necesitas ninguna droga. No, de ninguna. No puedes tener uh -huh. un ambiente familiar sano sin alcohol y sin droga. Por favor Sí, no, no, no está ¿Cómo es necesario que te tengas que drogar O te tengas que alcoholizar Que para poder Hacerlo Una, una sí. buena fiesta No, la perdición está tremenda Mi amado, mi amada Yo sé que eso no lo está a muchos ya Pero no importa La verdad es amarga Pero no deja de ser una verdad Así es, correcto Ni tú, ni yo, ni nadie necesitamos Ni del alcohol ni de las drogas ni de la pornografía nada. ni del adulterio ni de nada que, que venga a hacer lo contrario a lo establecido por Dios a través de su santa palabra así es cuando venimos el conocimiento empieza la paz Amén, amén, así es y Él nos da el confort, nos da el gozo, nos da la alegría, la alegría nos da la felicidad, da la y no necesitamos confianza, la seguridad, nada de otra cosa. Amén, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con Dios, y de esa manera vamos a tener paz con nosotros mismos. Y, Vamos a leer un pedacito más Aquí de, de, de esta Ajá. parte de la escritura Aquí en Colosenses sí, sí, Colosenses 3 del 5 al 10 Dice, pero ahora dejad también vosotros Todas estas cosas Ira, enojo Malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre Con sus hechos Diez Y revestido del nuevo El cual Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Escuchen bien lo que dice, ah, y voy a dejar la, la, la, la, la lámina, lámina esta. ¿Qué tenemos que dejar en nosotros? La ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Y qué dice? Y no mentáis los unos a los otros. Uh -huh. dice, y habiéndonos despojado del viejo hombre con sus de hechos. Vieja manera de vivir. ¿Y qué dice? Y que nos podamos revestir del nuevo, el a cual bien. conforme a la a imagen de. de quien lo creó. ¿Quién creó al primer hombre? Sí, Dios. Dios, Dios. lo hizo a su imagen, lo hizo a su a semejanza, semejanza. Dice, hasta, se va Y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces mi amado, mi amada Así es El conocimiento pleno va a venir Cuando nos ajustamos con Dios Y a su palabra Amén Y te voy a decir eso Y que me perdonen todos los siervos Que predican de una u otra forma O de alguna manera Si no le están predicando a la gente La palabra como debe de ser Entonces tenemos la iglesia del día de hoy con tanta deficiencia. Sí. Sí, sí. Lo siento, es verdad. Y es, es para recapacitar, eh, para reflexionar y, sí. y todo esto. Es Que no les quiere decir que para que no se enojen, para que no se vayan, para que no se cambien, para que no se salgan, para que diren mejor la verdad? Sí, por, ¿Por si. No. Porque... Nosotros un día, vamos a tener que dar cuentas como quiera delante de la ¿Cuándo van a enderezar sus vidas? O sea, eh, eh. sí, es cierto. sed paciente y orad dice el Señor, tenemos que orar. Por tanto, hermanos, ahí mismo en, en, en Santiago, ¿verdad? Cinco, siete, uh -huh. dice... Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened, el ocho, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y más ¿Sí? vale que lo creamos. Así es, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, ¿sí? ¿sí? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. No, no Aquí nos, nos habla completamente. Y si el Señor nos está dando palabras así, Que la honra y la gloria y la alabanza sea para el Señor Amén, así es Y ya por último, y me, y me brinqué unos pasajes Bíblicos que ya se, se nos va a ir mucho el tiempo Y no quiero que se nos vaya más el tiempo Miren es. Esto le va a doler A más de uno <ríe> Y cuando hay más de uno A diez miles, miles A cien miles, miles A millones de personas les va a doler esto ¿Por qué razón? Nada más por lo que papito dice Nada más Nada más nada más por eso Véanlo Así es Marcos, Marcos. 10, 11 Y les dijo Cualquiera que repudia a su mujer Y se casa con otra Comete adulterio Contra ella Ok Ese señor quien lo está diciendo Y él les dijo Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, Ya, ya, problema Adulterio, ok Y en Marcos 10.12 10, dice, dice Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro Comete adulterio O sea, tanto el uno como el otro Si el hombre Comete el error Adultera y ya se adultera. Y si es la mujer Pasa lo mismo Miren Nos lo han dicho a través de los correos y nos vamos a reservar, obviamente, claro. quiénes son y, son y dónde están. y No lo van país. a andar después a andar buscando para decirle, oye, qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, el no, pan no. de todos los días. Miren, cuando no se está en paz, no puede haber armonía en no. el hogar. Y cuando digo armonía en el hogar, empieza con la familia, con el matrimonio. Empieza con la pareja. No hay cordialidad, no hay amabilidad, okay. no, hay, no hay... El hombre se va de adúltero, vamos a ponerlo así, como el ejemplo. Y anda con una y anda con otra y la mujer va ahí batallando y sufriendo. ¿Se cansa? O pues si tú lo haces, yo también lo hago. Vamos a ver. Venganza. Wow. Y yeah, ella también, pues... Cuidado cuando nos perdemos los respetos. Así Cuidado. Es. Se pierde la dignidad. Si esto sucede en los matrimonios, que se formalizaron, que fueron a, a, ante un juez, o el juez vino altar. y los casó civilmente, y, y luego fuimos a un altar, ahí los, los de la iglesia, los, los, Sacerdote, los pastor, sacerdotes, o sea, los pastores, o lo que haya sido nos da la bendición y todo eso y hasta tenemos fiesta y, y todo lo demás. Pero si después sí, de eso empiezan los problemas y empiezan las dificultades y empieza eh, los, la falta de respeto, empieza a perderse la comunicación y empieza todo eso, me pregunto, ¿y ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo es el, en el noviazgo? No, es que desde el noviazgo... Entonces, ¿para qué te casas así? Los celos. Los si ya celos. se vas viendo que en el, si en el mismo noviazgo no se hallaban, uh -huh. pues escogiste mal. Claro, claro. Entonces, no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué yo? Pues tú lo escogiste. Tú escogiste así el es. camino ese. Entonces, y eso lo decíamos ahorita. Sí, sí. Entonces, mira. Hablemos claro y... Y en verdad, quieres vivir en paz, busca de Dios y no hagas nada por impulso. Si no sientes que Dios te está dando la, la dirección, ni vayas, porque es el otro, el, el enemigo, el que te mete en, todo. en todos los problemas. Sí, sí, Él, sí. dice la escritura ahí en Juan 10:10: 10, dice. Qué ladrón, o sea, Satanás Así Él viene solamente a hurtar, a matar Y a destruir, Así pero Jesús es. dice Yo he venido para que tengas vida Y la para tengas en abundancia, tenga abundancia Entonces Así es. ¿En qué lado quieres estar? ¿En qué lado quieres estar viviendo? ¿En el lado de Dios o en el lado de, Del otro? Entonces, ya para cerrar ¿Qué vas a hacer tú? Dime la verdad, ¿qué vas a hacer tú? Para vivir en paz Para que puedas vivir también feliz sí, es ¿Qué bien. vas a hacer? Si le he estado fallando a Dios pide perdón Y si nunca sí, lo has he hecho Pues hazlo ahorita hombre eh, Hazlo aquí junto con nosotros Aquí en el, en el video porque tú vas a estar viendo un video. Si estás en vivo, bueno, pues ahorita en vivo. ¿Qué tienes Así que decir a Dios? Pues dile Señor, mire mi condición. ¿Mire cómo ando? Así es. ¿He hecho garras? ¿O he hecho agarras? ¿Bien nomás? Exacto. ¿No llevo rumbo? Ando perdido como estar en la selva, que no sé, no veo ninguna vereda por dónde caminar, por dónde irme. Estoy perdido. Está llena de animales salvajes, víboras, toda clase de animales que, que, que son pues que me pueden hacer daño. Así es. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Decir perdónenme, señor. ¿Pero qué tienes que hacer? Sí. Cambiar tu estilo de vida. Y aquí cambios, es donde empieza... Cambios, esto. cambios. Tienes que hacer Siempre. cambios, tienes que romper esos paradigmas, tienes que Innovate. hacer una innovación en tu vida. Tienes que... Así es. Si no lo haces, no, no va a pasar nada ya. Bueno para ti. Entonces, mi amado, Así mi amada, es. y dile, perdóname, Señor. Me arrepiento. Pero díselo de verdad, de con corazón, sinceridad. Con sinceridad. Y dile al Señor Jesucristo Que entre a tu vida Para que te cambie Para que te transforme Esto es tu religión Esto es relación, relación. Y estar acorde con Jesús Para poder estar acorde con Dios Para que Dios Te llene de su Espíritu Santo Para que Te guíe Por el mejor de los caminos uh -huh. Y entonces Mira la paz Díselo así Con tus propias palabras pues, pues tú eres la que estás O tú eres la que estás ahí Teniendo claro, el problema Claro Entonces busca de Dios Mira te voy a decir Una, una, una falla que existe muy fuerte En el ser humano Las deudas las deudas más allá de lo que es tu posibilidad de, de poder cubrir. Y vamos a hablar del dinero. Tú ganas mil dólares. Hablando de dólares, porque acá ¿no? Pero te estás gastando en el mes mil doscientos o mil trescientos o mil cuatrocientos dólares. Y como. Te estás gastando de más de lo que tú ganas. Caemos en el error... De echarnos más compromiso o más deuda. Y siempre vamos con las personas... Más inadecuadas... A pedirles. Uh -huh. Aquí hay muchas casas... Que te prestan. Uh -huh. Ahora unos intereses altísimos. ¿Por qué? Porque es más fácil que ellos te presten que, que, que un banco. Uh -huh. Entonces... Pero le debes a este, al otro, y al otro, y al otro Y resulta que en lugar de tener ya un gasto de 1200 Cuando ganas mil, nada más Ahora ya tienes un gasto de 1500 1600 Pero sigues ganando mil ¿Cuándo vas a salir? Nunca Pues nunca Por el contrario Se ¿Te van a volar las tapas? Entonces este puede llevar al, al otro lugar El precipicio, pues sí ¿Pero por qué pasa? ¿Qué, qué pasa con eso? que no, no fuiste sensato o no fuiste sensata a la hora de estar queriendo vivir como no podías vivir. Así es. Entonces, definitivamente. Y eso es bien común. Uh, sucede todos los días de cada rato en todas partes. Así es. Eso no es novedad. Lo sensato es que si tú ganas mil, vive con 900 aunque te pueda ahorrar 100 sí. Sí. si no ya va chueco ya va chueco entonces o tienes que buscar un ingreso extra para que puedas gastar un poco más uh -huh. si no Pero tu, tu, entonces tu ingreso tiene que subir y sé conforme con lo que tienes aunque sí eso es. no quiere limitar Que no puede ganar más Todo va a depender De, de lo qué? que tú te estés innovando Y haciendo De lo que tú quieras sí. Nosotros hemos hablado en el taller De hacer un plan B Que es un uh -huh. plan B Bueno, que ya tienes tu trabajo eh, Tienes tu ingreso pero, pero que quieres salir adelante Que quieres mejorar Extra aparte. Entonces puedes hacer un plan B De hacer algo extra para que pueda tener siempre un excedente que es hace de la noche a la mañana no, no hombre, se hace de la noche a la mañana pero lo puedes ir construyendo uh -huh. y a lo mejor tu plan B se puede convertir mejor que tu plan A todo va a depender de lo que aprendes cómo hacerlo y hacerlo bien hecho y en eso también queremos ayudar a la gente así es, amén vamos a la oración amén I Amén, mean, así es. Y, y antes de irnos a la oración, nomás dejen ponerles a las minitas. Aquí tiene nuestro correo para que nos escriban. Pero por favor, manden información un poquito más completa, que a veces no sabemos ni de dónde son, ni siquiera cómo se llaman. Así es. Andamos ahí adivinando a través de, de, de lo del correo, que a son puros números. Y pues... Su pues, nombre no, no completo... Te números. Sí, sí, su nombre completo, su correo, ciudad y país. Y puede añadir su teléfono, celular, Skype, con su clave, todos los datos. Sí, y una sugerencia. Si no están con Gmail, háganlo ahí en Google. Y mándenme un correo a hoyoramos, Oramos, hoy gmail.com Y otro correo, mándenmelo por favor, a Rafael y TV arroba gmail punto com. ¿Para, qué? para qué? para que se en los círculos de oración Así vamos a es, hacer cosas también. nuevas allí en, en esa parte pero necesitamos que te registres y esa es una manera de cómo registrarte escribiéndonos a hoy oramos y también en rafaelita tv arroba gmail punto com. y pues nos vamos a la oración porque ya otra Amén. vez el tiempo el aquí, tiempo se va eh, no aguanta, este corre, corre, corre corre y ya va corriendo muy, pero muy velozmente Sí, yo quiero quiero este leer nada más aquí lo que nos dice el señor en segunda de crónicas 714, uh -huh. ahorita que vamos precisamente a la oración, dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, uh -huh. dice y se convirtieren de sus uh -huh. malos caminos entonces yo Bien, oiré desde los cielos y, y perdonaré su sus pecados y sanaré su tierra. O sea, tu vida, tu cuerpo. Tu, tu cuerpo. Tu Ahora sea. están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora Aleluya. están abiertos que? mis ojos. Mis oídos. y Mis oídos. ¿A qué? A la oración. ¿Estás con nosotros? Amén, amén. vamos a orar, voy a pedir a mi esposa que sí, haga una señor. oración lo más cortito posible y yo voy a hacer otra amén. porque ya se nos fue mucho el tiempo Padre le alabamos, le glorificamos en este momento dándole la honra, dándole sí, la gloria y la alabanza gracias Señor, gracias por su palabra gracias Señor por los mensajes que usted nos da a través de las escrituras Señor Padre en este momento Señor yo le pido en el nombre de su Hijo Amado Cristo Jesús que usted Señor Toque, toque las vidas, toque los corazones, Padre, y que sean genuinos, sinceros, Padre, delante de usted, y hagan vale. un cambio, un arrepentimiento en sus vidas, Padre, y que de aquí en adelante, Señor, le sigan, le busquen, Señor, como usted lo anhela y lo desea, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido una bendición muy especial para todas estas personitas que están viendo, están escuchando este video, Padre. Y le doy las gracias también que, Señor, todas estas personitas lo están compartiendo. Bendígales grandemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Sentí como que alguien estaba diciendo, Amén. ¿y por qué tiene que ser tan cortita? ¿Por qué no una versión más grande, más larga, Mira, antes de irme a la oración, ahora la, la que yo voy a hacer. Ah, como me acordé de Bartimeo. Él empezó a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba el hombre, porque tenía una necesidad. Así es. Bueno, ¿qué tanto estaría gritando que hasta lo quisieron callar la gente que iban por ahí en el camino junto con Jesús? Lo uh -huh. quisieron callar, ¿eh? Eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Párale, ya. Lo mejor puede ser tu caso con Guartimeo. Que ya estás ahogándote en tu necesidad. Ahorita mm. que estabas leyendo ahí, dice, ahora están atentos mis oídos. Mis oídos. Y también sus ojos. Mis ojos viendo, viendo, el Señor está viendo todo. Dicen, oye. Se llama el Señor, ven y llega, partió ahí con el Señor Jesús, mm. bueno, él estaba así pero, pero lo llevaron y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Que recobre la vista. Y lo único que le dijo es, tu Es tuya. Aleluya. ¿Sí? Gracias, Señor. Es muy chinito. Gracias. Y Padre. el hombre en ese instante recobró su vista. Bendito su nombre. No tuvo que hacer el Señor alarde de la, de la oración y rependo a la ceguera y que esto y el otro, como a veces... Nos sí. pasa a nosotros cuando estamos orando Y queremos reprender Todo, todo. Cuando el Señor le dice a Bartimeo eh, Para mí es de una gran experiencia esto amén, amén. ¿Qué quieres que te haga? Si tú estás como Bartimeo Queriendo recibir la bendición de Dios Entonces yo te pregunto Como si Jesús mismo te estuviera amén. preguntando a ti Así que tú no escuches ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pues recibelo. Recibe la respuesta. Recibe lo que tú quieres. Recibelo por la fe. Recibe Créelo. Créelo. Recibelo en el nombre de Jesús. Ahí en Hebreos 1.1 dice, después pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no Pero se ve. No pues se lo, lo se ve. que tú estás deseando y anhelando delante del Señor. Pues recíbelo. Recíbelo Dios mío. Gracias, Señor. Es mío. Oremos, Señor. Amén. Le doy gracias. Gracias, Padre. Porque en gracias, este momento, Señor, usted ya está tocando. Ere, usted ya está bendiciendo. Gracias, padre Santo. Usted ya está dando, padre. Señor, la paz, está dando sí, la tranquilidad. La está resolviendo el pandemia. problema de este hogar, de esta familia, de este sí, matrimonio, sí, de esas finanzas, de, de este problema de cáncer, de este problema oh, de, de, de, de, de todas las finanzas que, que gracias, están allí tan emproblemados. En, Padre Santo, gracias porque se está dando, Señor, la respuesta a ah, esa necesidad que fue expuesta en este momento. Como cuando se le preguntó a, a Bartimeo: ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: Yo quiero recobrar la vista. Y tú, mi amado, tú, mi amada, recibes la respuesta. Sí, Señor a tu necesidad recibe, recibe Recibela. la respuesta recibe, ahora levanta tus manos y dile Señor recibe, levántala se dile sincera, Señor, se gracias sincera. por la respuesta gracias aleluya. Señor porque yo la recibo gracias, gracias Señor porque gracias, yo recibo la bendición gracias, suya Señor. y le honro y le glorifico, le honramos, le glorifico en Cristo Jesús Señor. Padre Santo aleluya, gracias Señor amén. gracias Padre amén. en el nombre amén. de Jesús y recibelo por la fe. amén, amén, recibelo así como Martín recibió Tú también recibelo. Recibe la bendición del y Señor. Y dale la gloria y la alabanza al Señor. ¿Y por qué no? Amén. También escríbenos y dinos claro lo que, que el sí. Señor ha hecho contigo. Claro que sí. Y escríbenos directamente aquí a hoyoramos.gmail.com y también a rafaelidatv.gmail.com y te vamos Así a poner es. como quiera En esos círculos de, de oración Y vas a recibir después más, más información Y también Aquí abajo Está la información Así es Les bendecimos en el nombre del Señor Bendiciones, bendiciones para todos bendiciones. Reciban nuestro cariño, nuestro amor Y sigan compartiendo Y gracias por decidir estar viendo estos videos Gracias Le damos la honra y la gloria al Señor Así es. ¿Y qué van a hacer? Indique que le gusta, suscríbase y compártalo. Compártalo, así es. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.